Me llamo Elena Fernández Galán, trabajo en el Instituto de Estudios Indígenas. En el instituto nos dedicamos básicamente a la investigación y yo he, he tratado de hacer proyectos relacionados con, las, con, con diferentes comunidades y en este en particular es una experiencia con niños de la Selva Lacandona en un lugar bastante remoto en donde no tienen maestros. Entonces, para mí fue muy importante en, eh, toparme con un grupo de niños muy interesados entre 6 y, y, y 18 años de edad que no sabían leer y escribir, entonces, ¿cómo empezar a ayudarlos en el tránsito de la oralidad a la escritura? Y esa es una pregunta que siempre me hago porque es un tema que inquieta porque todos sufrimos en algún momento el, el aprendizaje de la escritura. El lenguaje oral es natural y la escritura es artificial. Que, entonces, eh, con, hicimos eh, bueno empezamos por darles hojas y, y colores que nunca habían tenido en sus manos, por lo que los niños pudieron tener la habilidad manual de soltarse y poder decir, eh, antes de que pasaran a, a, lo, a lo abstracto de, la, de las letras, pudieron expresar su propio su mundo circundante a través de, de los dibujos. Eh, cada uno, inclusive nunca, eh, les digo niños que no tenían acceso a una comunidad en donde no hay letreros, en donde no tienen un papel escrito en sus casas, no está, es, es mucho más difícil que, que asuman que deben aprender a leer y a escribir, puesto que no tienen los elementos ni los materiales a la mano. Eh, nosotros entonces hay que, eh, hicimos un intento de facilitarles el, el acceso a la palabra escrita, eh, iniciándonos con el dibujo, que es una larga tradición en Chiapas, porque en, en todos los eh, ámbitos, desde los códices que se perdieron y que se quemaron, de pasando por los textiles que tienen un lenguaje, los textiles, un significado, lo, y toda, y de experiencias de grupos, de todos los grupos entienden que la imagen es un, un instrumento no nada más de, de disfrutar sino es un, un verdadero instrumento de expresión y de comunicación para, para todos, para niños y para grandes. Entonces, esta experiencia fue muy, muy gratificante porque los niños asumieron inmediatamente su interés por el, por el dibujo y de ahí pasaron a trazar las, las letras. Para, para, para nosotros palitos y, y rueditas significan un, un, una, algo que podemos expresar en palabras y para ellos eh, darles esta idea de que cada rayita y que cada bolita puede, puede formar una, una letra y puede formar una sílaba y una palabra, fue este un paso muy importante, pero lo lograron justamente por, porque estaban familiarizados e interesados en, en dibujar. Y pues yo creo que, este, que esta, esta experiencia pues no es única, se, es, yo creo que se repite en muchos otros ámbitos. Lo único de este, de este de esta trabajo que pienso que es haber trabajado con niños de una cultura ágrafa. Como les explicaba, en esa, en esa comunidad selvática no tienen acceso a leer nada. A lo mejor alguna vez han leído un paquetito de galletas o un paquetito de medicinas. Eso es, eso es todo su acceso a ver una palabra escrita. Y la mayor parte de la gente tampoco utiliza la escritura porque, porque para los las lugares eh, rurales, la escritura es, es un elemento secundario, no es un elemento primordial, como puede ser en la ciudad. Entonces, hay una clara diferencia de cómo acercarse a las comunidades de este tipo y no, y no ir pensando que nosotros llevamos, tenemos la verdad en la mano. Tenemos, ellos tienen también mucho que comunicarnos, porque tienen un conocimiento de su medio ambiente, un conocimiento de una lengua que nosotros no dominamos, y, y hay que acercarse con este respeto y esta idea también de aprender de ellos. Porque finalmente todo, toda esta experiencia es, fue para mí un aprendizaje de su medio ambiente, de sus intereses. Cuando escriben sus cuentos, cuando hacen sus dibujos, se, eh, representan sus miedos, su conocimiento de las plantas, su, sus eh, ideas de la vida y, y, este, y todo ese mundo circundante, que, que para alguien de la ciudad es completamente ajeno, pues yo los invito a que, a que lean un poquito más porque pues en estas pocas palabras no les puedo comentar eh, toda la, eh, cómo fue la, el, el desarrollo de, este, de este, esta pequeña contribución que, que les puede llegar a interesar a, a cualquiera. ¿no?